A veces lo que provoca la envidia no es tu dinero o las cosas que tienes, porque puede que el envidioso tiene eso y más. Lo que causa la envidia es tu esencia, tu energía, lo que haces bien y él no puede. Tu éxito, con tu familia, tus talentos, tu aura, tus relaciones. El cómo te manejas con valores por la vida, esas cosas que te hacen brillar y que nunca nadie podrá apagar. Eso es lo que mata a cualquier persona y lo que daría por tener, ese brillo que viene de tu ser y que más podrá copiar. La envidia es una emoción humana compleja y a menudo negativa que puede tener un impacto significativo en nuestras vidas y relaciones. A veces, la envidia no se basa en la posesión de bienes materiales o riquezas, sino en la esencia y energía de una persona. Es la luz que brilla desde dentro. El éxito en la vida, la familia, los talentos, la aura y las relaciones que hacen que una persona brille y atraiga la envidia de otros. Lo que provoca la envidia en realidad no es el dinero o las cosas que posee una persona, sino la forma en que maneja sus valores y su brillo único. Es esa combinación única de elementos que hacen que una persona brille y que nadie más puede igualar. La envidia se alimenta de la inseguridad y la falta de confianza en uno mismo y puede ser un obstáculo para el crecimiento personal y la felicidad. Es importante reconocer que la envidia es un problema personal del envidioso y no un reflejo de nuestra propia valía. No debemos permitir que la envidia de otros afecte nuestra autoestima o nos haga sentir menos valiosos. Al contrario, debemos abrazar nuestra esencia y seguir brillando sin importar lo que otros puedan decir o pensar. Además de afectar nuestra autoestima y bienestar, la envidia también puede ser perjudicial para las relaciones interpersonales. Las personas envidiosas a menudo son críticas y negativas y pueden hacer comentarios hirientes o intentar socavar el éxito de los demás. Esto puede dañar las relaciones y crear un ambiente tóxico e inseguro. Es importante aprender a reconocer los signos de la envidia y protegerse de sus efectos negativos. Esto puede incluir rodearse de personas positivas y apoyadas y trabajar en fortalecer la autoestima y la confianza en uno mismo. También es importante aprender a no compararse con los demás y a enfocarse en nuestros propios logros y éxitos. Es posible que también sea necesario alejarnos de personas envidiosas en nuestra vida para proteger nuestra salud emocional y mental. Esto no significa que debamos evitar a todos aquellos que puedan sentir envidia hacia nosotros, pero sí debemos ser conscientes de aquellos que constantemente nos hacen sentir incómodos o ponen en duda nuestras habilidades y logros. Ahora, la envidia no es tan simple como parece. No la podemos reducir simplemente a un sentimiento de, no me gusta tu prosperidad. Para entender esto mejor, déjame explicártelo de esta manera. La envidia es algo aún más completo. Su raíz tiene que ver con el llamado tribalismo. La persona que siente envidia no siempre es por ver a otra persona prosperar, a veces tiene que ver con tener que aceptar a otra persona como un igual. Es decir, Juan es un fanático acérrimo de su equipo de fútbol y de repente notó que Esther, su vecina, está justamente hincha del mismo equipo. Esther vive su fanatismo con devoción, hace fiestas y pone música ranchera para celebrar cada gol que su equipo anota. Juan le molesta que una persona como Esther sea hincha, así que la detesta cada vez que la ve. Ahí hay una manifestación de envidia pero que en realidad está motivada por el tribalismo. La envidia puede tener raíces profundas en nuestro instinto tribal y nuestra necesidad de pertenecer a un grupo. En este caso, Juan siente envidia hacia Esther porque ella es un igual, un miembro del mismo grupo que él, y por lo tanto, su éxito y su devoción por el equipo de fútbol pueden amenazar su propia identidad y pertenencia al grupo. El tribalismo puede ser una fuerte motivación detrás de la envidia, especialmente en situaciones en las que sentimos que nuestra identidad o pertenencia a un grupo está en juego. En estos casos, es importante ser conscientes de nuestras propias emociones y trabajar en superar el tribalismo y la envidia hacia los demás. Además, es importante recordar que todos tenemos diferentes formas de expresar nuestra pasión y nuestro amor por algo, y esto no debería ser motivo de envidia o animadversión hacia los demás. En lugar de envidiar a Esther por su forma de vivir su fanatismo, Juan podría aprender a respetar y apreciar su pasión y su forma única de ser un fanático. De esta manera, podría fortalecer su propia identidad y pertenencia al grupo, en lugar de ser amenazado por ella. La envidia, en realidad, Puede tener fuerte relación con la necesidad humana de ser territorial. El tribalismo no es solo humano, se ven manadas de lobos, chimpancés, leones. Animales que son territoriales y que rechazan la entrada de foráneos. La envidia puede tener fuertes raíces territoriales, hay aportes científicos que apoyen esta idea. Hay varios estudios en el campo de la biología y la psicología que apoyan la idea de que la envidia puede tener raíces territoriales o tribales. La territorialidad y el rechazo a los extraños se observan en muchos animales, incluyendo lobos, chimpancés y leones, como mencionas. En el campo de la psicología, se ha demostrado que la envidia puede ser una respuesta defensiva ante la percepción de una amenaza a nuestra posición o estatus en un grupo o comunidad. Por ejemplo, un estudio encontró que la envidia puede aumentar cuando un individuo percibe que otra persona es vista como un igual o un miembro de su mismo grupo. Además, la investigación en neurociencia ha demostrado que la envidia puede estar relacionada con áreas del cerebro involucradas en la percepción de la justicia y la igualdad social. Por lo tanto, puede haber un componente biológico y evolutivo en la envidia que se basa en nuestra necesidad de proteger nuestra posición y estatus en un grupo o comunidad. En la iglesia, María una ex trabajadora de un centro nocturno, Empezó su transformación en la iglesia con la intención de dejar la vida que llevaba antes. Sabía bien que Jesús mostró amor y devoción por una prostituta que se arrepintió. Ella pensando que la iglesia la recibiría de igual forma, entró para cambiar su vida. Para su sorpresa, se encontró que las hermanas de la iglesia le tenían profundo odio. Y si bien es cierto, le hablaban con cierta amabilidad, entre dientes, ellas se remordían por ver a esa mujer entrar a la iglesia con el velo blanco sobre la cabeza. Y más aún, detestaban verla cantar durante los servicios de la iglesia. A sus espaldas, la llamaban de diferentes maneras, una de ellas era, la roba maridos, ya que se corría el rumor de que María había tenido por cliente a varios hombres de la iglesia. En tiempos donde ellos, no se habían convertido plenamente a su fe. Verla con su velo puesto llenaba de rabia a las hermanas. Cantar en el altar era la envidia de muchas, pero ¿tenía que ver su forma de cantar algo con la envidia que sentían hacia ella? ¿Tenía que ver su velo blanco o su ropa hermosa que vestía cada vez que subía a leer un texto bíblico? No, las hermanas no la toleraban como miembro de la iglesia, no estaban dispuestas a aceptarla como una igual. Esta es una historia triste pero común de cómo la envidia puede afectar a las relaciones en una comunidad religiosa. La envidia puede ser un obstáculo para la aceptación y el perdón, y puede impedir que las personas se abran y se conecten entre sí. En este caso, las hermanas de la iglesia sentían envidia hacia María porque ella tenía talentos y habilidades que ellas anhelaban, y su presencia en la iglesia parecía amenazar su propia posición y estatus en la comunidad. Además, los rumores sobre su pasado como trabajadora de un centro nocturno parecían amenazar su propia moralidad y virtud. Es importante recordar que todos merecemos amor y aceptación, independientemente de nuestro pasado o nuestras circunstancias actuales. La iglesia debería ser un lugar de acogida y perdón, no un lugar de rechazo y envidia. Es necesario trabajar en superar la envidia y abrazar la diversidad y la diferencia en nuestras comunidades religiosas. De esta manera, podemos construir relaciones más saludables y positivas y crear un ambiente de amor, perdón y unidad. Aquí otra historia que refleja este hecho. José venía de una escuela rural de tradición religiosa, era un fiel creyente de las escrituras. Llegando a la Facultad de Medicina, en una prestigiosa universidad en la ciudad, se encontró con que tres de sus compañeros lo detestaban. Le hacían bullín y se burlaban de él. José no entendía por qué esto pasaba, porque sus amigos eran tan malos con él. Cuando José se disponía a hacer una exposición sobre medicina, estos chicos aprovechaban el momento para burlarse de él. Envidian que José pudiera tener el privilegio de poder estar en esa universidad. Un día la Junta disciplinaria increpó a estos chicos, los cuales fueron acusados de tener conductas discriminatorias hacia José. Sin embargo, no pasó mucho hasta que los padres de estos dos chicos Sacarán a sus hijos de la universidad y los llevarán a otra universidad. Los años pasaron y la vida hizo que uno de estos chicos se encontrará con José en un empleo en una clínica médica. Un día después de atender a sus pacientes, Esteban, uno de los que le hacían bullying a José, se abrió a él y le explicó por qué lo trataba tan mal. Esteban fue criado por dos intelectuales. Su madre, era maestra de filosofía, y su padre, un importante biólogo, ambos, agnóstico y ateo respectivamente, sentían fuerte desprecio hacia las personas que creían en algún tipo de Dios. Cosa que Esteban aprendió de sus padres. Esteban por mucho tiempo aprendió a tener desprecio por la gente que creía en Dios. Así que Esteban sentía ese mismo desprecio por José, porque no podía aceptar que un creyente pudiera estar ahí en medio de intelectuales. Eso fue lo que dio pie a la envidia, a las ganas de sacar a José de la facultad. José comprendió que nunca lo detestaron por su origen humilde, sino por su fe. Sumado a que la madre de Esteban había trabajado en misiones de paz, en donde vio cómo la gente se peleaba en nombre de la religión o de algún dios cosa que hizo que ella sintiera fuerte rencor hacia las religiones y hacia la gente de fe. Esteban absorbió ese odio que luego proyectó en José. Aquí podemos ver otra manifestación de envidia que no tiene que ver con la prosperidad de las personas, sino con el tribalismo. Esta historia muestra cómo la envidia puede estar motivada por el tribalismo y la percepción de diferencias culturales o religiosas. En este caso, Esteban y sus compañeros sentían envidia hacia José porque su fe en un dios era algo que ellos no podían aceptar o comprender. Además, la influencia de sus padres, quienes eran agnósticos y ateos, parece haber contribuido a su falta de aceptación hacia las personas de fe. Esteban había internalizado este desprecio y lo proyectó en José, lo cual dio lugar a su envidia y su comportamiento discriminatorio. Es importante destacar que la envidia no siempre tiene que ver con la prosperidad de las personas, sino que puede estar motivada por diferencias culturales, religiosas u otras percepciones subjetivas. Por lo tanto, es importante trabajar en superar la envidia y abrazar la diversidad y la diferencia en nuestras vidas y comunidades. En este caso, José demostró una gran fortaleza y comprensión al perdonar a Esteban y entender las motivaciones detrás de su comportamiento. Este tipo de actitudes son esenciales para construir relaciones más saludables y positivas y para crear un mundo más unido y tolerante. Así la envidia pocas veces tiene que ver con el carro que tienes o la ropa que vistes. Es a veces lo que tú significas para las personas lo que crea conflicto. No te acepta por tu pasado, no te aceptan por tus creencias, no te aceptan por lo que les han contado de ti. Pensar que la envidia solo es el resultado de una compleja psicología humana. ¿Te ha pasado? ¿Por qué crees que la gente te ha tenido envidia?